Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, su y Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a seleccionando algunas eh, parodias de Kissy Paint de este canal. Vamos a reaccionar a dos, que una es las versiones creepypasta ¿no? Historias de Bob Esponja y otro de Sonic. Vamos a aprovechar que está estrenando Sonic Exe Y voy a poner eso obviamente, en la miniatura. Pero primero vamos a reaccionar a este de Bob Esponja, que dura como 3 minutos, casi 4. Así que vamos a reaccionar primero a este y después al de Sonic. Xe.Xe, ¿no? Así que vamos a reaccionar a este y a ver. Ok. Ah, cómo flashea la música esto del 2011 cuando ya demasiados que pasta en YouTube. <risas> Una música al fondo, eh en la reversa va, tremenda manota, <ríe> poco. ok casa de nita no se ve muy no se ve muy en orden <ríe> yeah. ok, la música no me da buena señal Ok, a ver, prepara el ambiente de qué pasar Ok, ¿eh, Anita Va, ok, ahí cambió Está ahí para dar? ¿Qué carajo? Che, sí, cambió la sangre de roja a azul, eh, pues YouTube se enoja mucho, eh Está cada vez más fuerte el ruido, ¿no? Oye, es que me está dando miedo. ¿Qué carajo? Me chupó la nariz. ¿Mm? Eh, patricio? Le mató. Parece que le sacó el cerebro, ¿no? Tomando mando zombi, tío. <ríe> cambió la sangre a. Azulan. Ah, esa cara, che. Ah, oh, qué horrible. ¿eh? Comete. What the fuck? ¿Está rico? ¿Mm? ¿Qué mierda? Acá la mal. ese ruido? no ah, de screamer no? estoy preparado, estoy preparado eh, para el screamer ah no hay screamer puta madre. ok esto fue ah, bastante escalofrío digo ok vamos de Sunny Exe y ya terminamos con esto <risa> bueno vamos a continuar con Sunny Exe que me acuerdo en su tiempo cuando vi gameplay de Fanaflow, de Gerbán, del juego ese, del, de Sonic, de la parodia, bueno, que hicieron, ¿no? Y bueno, sí, dio bastante escalofrío en su día cuando tenía cuánto. Cuando tenía 15 años, video Y ok, vamos a reaccionar, ya me da nostalgia de reaccionar ahora esto de Sonic.exe. Y ok. Vamos a verlo. Ok, Knuckles. Mira quién es. ¿eh? Ah, ok. Típica película de terror, ¿no? Cuando dos personas están a punto de hacer algo, aparece alguien. O algo inesperado. Ok. ¿Sacar de quién? Ahí está sonito. Va. No. ¿Eh? Me no, ha matado. Va, negra en vez de roja, vale. va no, a re mamado, todo. ¿Mm? ¡No! ¡No! pero va a tocar el va a ser violín con él. <ríe> nah. Ok. El doctor Eggman. O Ronick. ¡Wow! Sacó el corazón. <ríe> Está No. Ah, le puso la. Le puso la gema de ahí. Dos. ¿Me está acordado? el videojuego? A ver. A ver, take. Ah, okay. ¿Qué carajo sacas? What the fuck? Okay. ¿Qué pasa? Tengo miedo en este momento. ¿Qué más? ¿Qué queremos mostrar aquí gente ya? What the fuck? Las cabezas. ¡Wow! son. Oh, está bueno ese efecto de la mano, eh. Ah, sí. ¿Mm? Un uh, larancola, hermano. Oh. Ah. to try again. What to Ah yo want to continuity? Ah, como un videojuego, así que continúa con <ríe> continuación de esto. Ah, ok. ya está ¿eh? así ah, sí. ok me impresionó un poco ok gente creo que de todo los Sonic ok, bueno gente espero que por lo menos te haya entretenido estas reacciones si te gustó dale me gusta pues compartir este video pues suscríbete al canal además más habido reacciones como este y bueno yo me despido hasta acá soy yo su nos vemos en la próxima. Bye, Dios adiós. Bye, bye, bye y duerman bien. Aunque no lo dudo. Bye, bye y bye. bye, bye.